Que la tienda, viendo, la no? el, último, lo que no se puede atrasar es el sitio ¿eh? pero del pero, López, no? López. de Londres. No en estos momentos, el 17 está atrasado. Uh -huh. El mercado de la zona 17. Esa cantidad de personas que ven ahí y de todo, todo aire, lo que falta está atrasado. Y tenemos que terminar con este mercado. La prioridad es este mercado. Lázaro. Y hoy nada ¿Parece? más ayer se pudo un poquito más porque ya era tarde pero ya hoy, determinado por la gerente son 20 de para que nadie se den. 20 diarios hoy vamos a espaciar 20, 15 permiso 15 de la cola y 5 y terminando ¿no? y cinco, con y terminando la terminando a la a ver, es que no a ver, a ver, a ver, la ver, a ver, a ver, a No a No. Tengo nada que ver, a ver, a ver, a ver, a No a yo que ver, a ver, a ver, a que a ver, a ver, no ver, a ver, ver, a ver, a que ver, No ver, No No. a No que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 en los vasos En las repisa hay una o una tarjeta Y que me la traiga, apúrate. También de ustedes La necesidad La necesidad del cubano Si pere por tal contreras, Ya no hay que hablar, esto solo ustedes mismos sus pues pocas conclusiones, el verbo Contera, tenés con movimiento de sí, defensor de los derechos humanos. ¿Qué más voy a hablar respecto a esta situación que presenta? Ya usted lo vieron todo y no tengo que hablar nada.